hoy te doy la bienvenida a realizar este maravilloso reto de 30 días para crear el hábito de experimentar amor propio la mayoría de las veces ocupamos el tiempo en atender y complacer a otras personas y dejamos nuestras necesidades en último lugar tanto así que decimos sí cuando en realidad queremos decir no la idea es desarrollar un profundo autoconocimiento de lo que me agrada o no saber qué reacciones o sensaciones genera en mí en dónde lo siento en qué parte de mi cuerpo la siento dónde siento la inconformidad o el desagrado o por el contrario la alegría la motivación y la felicidad te invito a que hagas una pausa y pienses en ti sin culpas dedicando unos minutos para ti regalándote valiosos momentos en este espacio tiempo para estar contigo haciendo cosas que te hagan sentir bien que te hagan sentir plena o pleno he seleccionado algunas actividades diarias que quizás sean familiares para ti o que probablemente a diario lo hagas inconscientemente gracias por aceptar por participar y darte ese permiso de conocer tus reacciones que primero son pensamientos que luego se convierten en sensaciones y esas sensaciones se convierten en emociones que más tarde son nuestros sentimientos apliquemos inteligencia emocional y vivamos una vida de calidad sanos una vida ecológica dándole valor a la persona más importante de tu vida que eres tú. Gracias, gracias, gracias.